ya que la misión fundamental de la pantalla de las diapositivas en una presentación es servir de apoyo visual para que el mensaje se recuerde mejor y se entienda mejor está claro que nos podemos beneficiar de los principios de diseño visual los principios que usan a diario los diseñadores gráficos en la industria de la publicidad del cine diseño de páginas web en la prensa principios de diseño visual hay cientos pero nosotros vamos a quedar con los más importantes y relevantes para una presentación la autora Robin Williams en un libro que se titula precisamente libro de presentaciones para no diseñadores nos habla de estos principios básicos y nos pone unos ejemplos muy interesantes de cómo se puede diseñar una diapositiva aplicando estos principios los ejemplos que vamos a continuación están extraídos en su mayoría de este magnífico libro el primer principio que vamos a ver es el de contraste dice lo siguiente si dos elementos no son exactamente iguales Hazlos diferentes, muy diferentes. Este es un principio que le usamos a diario las personas. Por ejemplo, cuando elegimos la ropa los colores de la ropa que nos ponemos o los colores de la decoración en casa. Se dice que si quieres hacer dos elementos iguales pero no son exactamente iguales, dos prendas con un color muy parecido, estéticamente no es lo mejor. Es mejor ir a contraste, es decir, que sean totalmente diferentes los colores. Pues este es el principio de contraste, que se puede aplicar no solo con el color, se puede aplicar con el tamaño de los elementos de la diapositiva, del texto, de los dibujos. Se puede aplicar también Cambiando las formas, un contraste de las formas, formas diferentes, o con la posición de los elementos en la diapositiva. Lo mejor es verlo con un ejemplo. Este me parece interesante. A la izquierda tenéis una diapositiva típica, que puede ser el inicio de una presentación. Una diapositiva muy simplista, pero que puede valer. Tiene un título y un autor. No hemos aplicado el principio de contraste, porque los elementos son diferentes, un título y un autor, pero los hemos hecho muy parecidos. Vamos a aplicar el principio de contraste y lo podríamos dejar como aparece a la derecha. El título lo hemos hecho mucho más grande, contraste con el tamaño y cambiado los colores, contraste con el color. Y el autor y el subtítulo quedan abajo de otra forma diferente. Hemos aplicado el principio de contraste. Este es un diseño en principio mejor, no solo estéticamente, sino que comunica más claramente porque se diferencia lo que es el título y lo que es el autor. Otro ejemplo nuevamente extraído de este libro de Robin Williams. Arriba, en esta diapositiva, podéis ver una presentación como era originalmente. También muy simplista y que no aplica el principio de contraste porque se usa, bueno, un tipo de letra, todo muy parecido, los títulos y la parte de, del cuerpo de la diapositiva, el texto, son muy parecidos. La parte de abajo es mejor. Hemos aplicado el principio de contraste. ¿Cómo? Primero, hemos diferenciado la primera diapositiva con el color con el fondo totalmente negro del resto de diapositivas, la hemos hecho diferente y luego hemos utilizado un tipo de letra diferente para el título y para el cuerpo de la diapositiva, para el resto del texto y también hemos jugado con el tamaño, hemos aplicado el principio de contraste. Esto podría ser otro ejemplo, a la izquierda tenemos una diapositiva que no tiene contraste con el color, el texto apenas se distingue del fondo. Esto es más habitual de lo que puede parecer. Muchas veces en los proyectores se proyectan diapositivas que no se distingue el texto del fondo. Y eso es terrible porque es como ponerlo y no sirve de nada. Bueno, pues aplicamos el principio de contraste. Buscamos fondos que contrasten realmente y de forma clara con el texto y se ve mucho mejor. Estéticamente puede ser más bonito pero es que además comunicamos mejor. que Esa es la idea de estos principios de diseño visual. Otra posibilidad con el contraste no solo es entre los elementos de la diferente, de, diferentes de la diapositiva, entre el título y el texto, entre el fondo y el texto, sino que podemos aplicar contraste entre diferentes diapositivas. En este ejemplo, que es una presentación de bichos, se muestran diferentes bichos y llega un momento en que el diseño total global de la diapositiva cambia radicalmente. En lugar de fotos pequeñas, con un fondo oscuro, ahora tenemos una foto enorme con un fondo claro, pero está hecho a propósito. Este contraste lo hemos introducido porque en el caso de esta presentación lo que quería el autor es de repente dar un, un pequeño susto a la audiencia mostrando un bicho enorme, el grillo de Jerusalén, que es, mucho, es enorme, espeluznante y quería provocar ese efecto. Hay que utilizar el principio de contraste siempre con un propósito y no ir cambiando el diseño de las diapositivas de forma aleatoria. Este era el principio de contraste que debemos utilizar en nuestra presentación. El siguiente principio del que vamos a hablar es el de repetición. Dice lo siguiente, repitiendo los elementos elementos a lo largo de una presentación conseguimos una sensación de unidad, repitiendo elementos. ¿A qué se refiere? Repitiendo el color, repitiendo la forma, repitiendo el diseño de la diapositiva. Damos una sensación de unidad. Este principio puede parecer contradictorio con el anterior. El de contraste decía, haz los elementos muy diferentes. Y ahora decimos, no, parecidos, para que tengan una sensación de unidad. No son contradictorios, son complementarios. Tenemos que aplicar contraste cuando queramos diferenciar elementos y aplicar repetición cuando queramos dar una sensación de unidad. La sensación de unidad lo que indica es que nos hemos preocupado en hacer una presentación coherente y no hemos cogido de aquí y de allá diapositivas de una presentación antigua, una nueva, una vieja y hemos hecho un batiburrillo con todo ello. Vamos a ver ejemplos. Nuevamente del libro de Robin Williams aquí tenemos una presentación, como eran las diapositivas antes, que están bien, pero bueno, son bastante sosas, podemos decir, son repetitivas, pero es porque no nos hemos molestado en que tengan un diseño con personalidad, en diferenciarlo, diferenciar esta presentación de otras. Y por otro lado, si os fijáis con, con cuidado, hay variaciones no intencionadas en la colocación de los elementos. A veces la separación entre las líneas de texto es mayor, a veces es menor, a veces el texto, las palabras, las frases están colocadas un poco más a la izquierda, a veces un poco más a la derecha. Podemos mejorarlo aplicando el principio de repetición y nos puede quedar unas diapositivas de este tipo. ¿Qué hemos hecho? Aplicar un fondo pero un fondo con contraste, un fondo suave y además que parece adecuado, tiene un estilo adecuado para el tema de la presentación, que es algo histórico sobre el Renacimiento. También hemos elegido un tipo de letra que repetimos a lo largo de todas las diapositivas y tenemos también un título que se diferencia en tamaño del texto, principio de contraste. Lo podemos mejorar todavía un poco más. Ahora lo que hemos hecho, si te fijas, es... ...cambiar totalmente el título, utilizar otro color, contraste, más tamaño, contraste... ...pero repetimos ese diseño del título en todas las diapositivas, principio de repetición... ...y va tomando personalidad la presentación. Todavía mejor, en este caso lo que hemos conseguido es darle más personalidad a las diapositivas... ...que tengan pues un título claramente diferenciado, tipos de letra, adecuados al tema... ...estéticamente a mí me parecen mejores y hemos aplicado el principio de repetición porque ese aspecto estético que hemos buscado le repetimos a lo largo de todas las diapositivas. Otro ejemplo del principio de repetición que me parece muy interesante. Esta es una presentación antes como era originalmente. Bueno, está bien. Fíjate que tiene hasta imágenes. Pero las imágenes son incoherentes. Hay. La primera de ellas es un clipart, una imagen hecha por ordenador. La segunda está hecha a mano introducida en el PowerPoint, en la diapositiva. Y la tercera imagen es una fotografía. Esto es muy incoherente, son de diferentes tipos. Además tiene mucho texto. Ya sabemos que no se puede incluir mucho texto que se vaya a leer literalmente. Así que lo quitamos. Bueno, En el libro de Robin Williams ella propone un rediseño muy bonito, estéticamente muy interesante. Como veis aquí, estas diapositivas son las cabeceras, los inicios de las diferentes secciones de la presentación que hablaba, vuelvo para atrás, que hablaba del de papel de los juegos. Bueno, pues hemos hecho un diseño que incluye fotos, imágenes relevantes, todas son fotografías relacionadas con el tema de la presentación, con un título, con un tipo de letra, además con personalidad. Un diseño a mí me parece estéticamente muy bonito. Y tiene el principio de repetición, porque estas cabeceras de las diferentes secciones de la presentación son todas con el mismo aspecto. Pero también hemos aplicado el principio de contraste. Las diapositivas de cada sección cambian radicalmente respecto a la cabecera, la primera de cada sección. Pero también hemos aplicado el principio de repetición porque hemos reaprovechado un trozo de la fotografía que hay al principio de cada sección y la hemos colocado en una franja ese trozo de la fotografía en una franja a la izquierda en todas las diapositivas. Con lo cual damos una sensación de unidad de cada sección, de cada capítulo. Este diseño a mí me parece muy interesante y aplica este principio de repetición. Bueno, en el próximo vídeo vamos a seguir viendo algún principio más básico de diseño visual.